Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. Realmente es un placer verlos a todos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento mundial organizado por la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Realmente es un placer poder compartir perspectivas de cómo hacer la transición de diagnósticos a las acciones, fortaleciendo las capacidades y desarrollando las competencias. Antes de empezar, tienen en la pantalla varias, eh, varios avisos importantes para aprovechar hasta lo máximo este panel. Así que si desean seguir el panel en español o en portugués, pueden pasar a la parte inferior de la pantalla y pueden hacer clic en el botón de interpretación, interpretación, un eh, es un icono de globo y pueden escuchar la interpretación al español o al portugués esta mañana. Bueno, mientras tanto, al conectarse a los eh, idiomas, sea el portugués o el español, les quiero hablar un poco sobre la estructura de este panel. Primero, comenzamos con algunas eh, palabras eh, de bienvenida de Ivory young Protsel, directora de la oficina de evaluación. Y luego vamos a pasar al panel. Voy a presentar a los 13 panelistas. También Ana María Linares, que será la moderadora y estará compartiendo las, eh, muchos de los conceptos eh, presentados por los panelistas. Luego tenemos una sesión de preguntas con ustedes. Y ahí pueden ir anotando preguntas en el chat. Bueno, ha sido realmente una semana muy interesante de evaluación esta semana del 2022 y hemos tenido varios eventos y tengo buenas noticias. Esta no será la excepción. De esta, eh, y así que sin más, quiero presentarles a Ivory Young Protzel directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que quiere ab abrir la sesión con algunas palabras de bienvenida. Eh, adelante, Ivory. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Es un placer tenerlos acompañándonos en este evento, hablando de cómo medir y fortalecer las capacidades de evaluación. También quiero dar una cálida bienvenida a este panel eh, liderada por mujeres, Heather, Gabriela, Micala y Ana María. Todos traen una amplia experiencia en este tema. También queremos dar la bienvenida a nuestro moderador, Emil Salim, parte del equipo OBE. Fortalecer las capacidades de evaluación es, es crítico para alentar políticas basadas en evidencia, haciendo que América Latina y el Caribe, eh, y a través de la región, y eh, tenemos eh, dos iniciativas, una red de evaluación en Brasil y también un plan de fortalecimiento eh, institucional de sistemas de evaluación en Guatemala que incluye procesos de monitoreo y también entrenamiento en las evaluaciones que apoyan las iniciativas claves de evaluación. Sabemos también que las, eh, una evaluación eficaz de, las, de desarrollo de capacidades es fundamental y empieza con un diagnóstico preciso y confiable. Estamos examinando un análisis de sistema de evaluación desarrollado por la Iniciativa Mundial de Evaluación. También tenemos el Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación, INSE esto fue desarrollado conjuntamente con el Programa de Alimentación Mundial y también el Instituto Alemán de Desarrollo. Y luego tenemos la evaluación eh, regional de capacidades institucionales desarrollado por el Centro de Aprendizaje. Y esto ha sido eh, auspiciado por eh, Clear Lack. También vamos a hablar sobre cómo dirigirnos a planes más eficaces para fortalecer los programas y las capacidades de evaluación en la región. Estoy seguro que vamos a tener una conversación muy interesante. Y sin más, ofrezco el uso de la palabra a nuestro moderador, Emil Salim. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Ivory. Gracias por compartir estas palabras de bienvenida. Y ahora. Eh, me da mucho gusto presentar a nuestros tres expertos y brillantes panelistas. Así que voy a empezar. Primero, tenemos a Ana María Linares, eh, economista principal en OBE, en el BID, que estará comentando sobre los, eh, las perspectivas presentadas por los panelistas. Eh, le damos la bienvenida, a Ana María. Sí, muchísimas gracias, eh, Emil. Gracias a la María. También tenemos Gabriela Pérez de Centro de Aprendizaje y Resultados de América Latina y el Caribe Lack, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí también con ustedes. Y es un placer de contar con usted en el panel. Y ahora les voy a presentar a Heather Bryan, que está en la oficina de desarrollo de capacidades. Bien, le damos la bienvenida a Heather. Sí, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Un honor contar con su presencia en este panel. Y por último, voy a presentarles a Micala Sanjón, que es la encargada de evaluaciones del Programa Mundial de Alimentos. Muchas gracias, Emil. Buenas tardes, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Bien, como había mencionado Ivory, hay diferentes formas de abordar la capacidad de medir, evaluar sistemas de capacidades. Y aquí contamos con 13 temas fundamentales. La, tenemos, por ejemplo, la herramienta MESA INSEE y la, el mecanismo de evaluación de ClearLac. Si bien tenemos diferentes perspectivas aquí en el panel, quisiera empezar preguntando a las tres panelistas y en particular quiero empezar con Heather. ¿Cuáles son los principales elementos de la metodología MESA para medir las evaluaciones, las capacidades institucionales a nivel de países? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me alegro tanto poder compartir un poco la herramienta MESA que se, se dedica a desarrollar y las capacidades, un sistema de análisis desarrollado por la Iniciativa Mundial de Evaluación y esto se consolida en experiencias anteriores y diagnósticos realizados por el centro Clear INSE y otros trabajos eh, diagnósticos realizados por PNUD y otros trabajos del Banco Mundial. Esto reúne diferentes experiencias y la idea de la herramienta MESA es que es una herramienta de interacción, no solo de medición. Y la idea subyacente de MESA es que para ayudar a los países a considerar los sistemas de evaluación, hay que primero conocer la línea de base, qué es lo que ya existe, tanto los sistemas de hecho y, de, y jurídico. Entonces, MESA intenta responder dos preguntas generales. La primera ¿Qué tiene ya establecido el ecosistema de evaluación y medición? Y también, ¿cuáles son las preferencias del país? Hay que tener un entendimiento de eso. ¿Y cuáles son las oportunidades para ir fortaleciendo ese sistema de monitoreo y evaluación? En cuanto a los aspectos de la herramienta, está influido por el marco conceptual. Con el, examina, por ejemplo, el entorno habilitante también la capacidad institucional y también la capacidad, las capacidades individuales y la idea que MESA puede adaptarse a los contextos. Generalmente, el mecanismo MESA tiene cinco elementos comunes. Primero, los antecedentes del país. Es importante empezar con una, una comprensión del contexto general. Luego, MESA examina la planificación, presupuestación de los sistemas de monitoreo y evaluación y luego entra en un estudio profundo sobre sistemas de monitoreo de informes. También otro, otra evaluación profunda de sistemas de evaluación y luego redunda con recomendaciones y conclusiones y cuáles son los próximos pasos. Y lo que viene a ser es una larga lista de preguntas y preguntas secundarias que el equipo puede adaptar al contexto específico a título de ejemplo. Si estamos trabajando en un país donde hay muy poco establecido en las evaluaciones, no estaríamos hablando del potencial del sistema de evaluación porque no tendría sentido. Nos centramos en lo, lo que existe y luego empezamos a abordar qué es lo que se necesita incorporar para seguir adelante y con eso me detengo. Muchísimas gracias, Heather. Gracias por compartir sus perspectivas. Me parece que es una herramienta que se adapta con bastante facilidad. Mencionó algo también de mucho interés. Dice que la, es una herramienta de medir, pero también de interacción. Micala, sé que hay un sistema similar con INSEE. Así que puede compartir con nosotros los principales elementos de INSEE para medir las capacidades institucionales a nivel de país. Sí, muchísimas gracias. Y yo iba abordar ese tema, la similitud con eh, MESA, que se puede generar esto a través del proceso. Entonces, voy a hablar de la, hablando de la metodología de INSEE, tenemos por ejemplo los homólogos nacionales, las entidades encargadas de las evaluaciones la, y de medir las capacidades nacionales y estamos de acuerdo sobre los plazos y los procesos de medición. Luego tenemos importantes elementos en cuanto al desempeño el de, de la recolección de datos y también como metodología INSEE. También tiene un cuestionario que es administrado por las diferentes entidades, que es muy importante. Y también agregar que estamos recolectando respuestas institucionales o respuestas individuales. Esa es una herramienta que genera también interacciones y pedimos que por favor aborden los, eh, la, las respuestas para, y responder como institución. Entonces, la segunda el segundo elemento importante, lo que es importante destacar es que la información de INSEE se recolecta de tres perspectivas. Tenemos la entidad de evaluación, que es también, también nos ponemos en contacto con otros actores nacionales, los ministerios de línea, el sector académico, las instituciones nacionales de evaluación. Y luego tenemos una tercera perspectiva, es decir, los actores internacionales. Y en ese sentido, aseguramos que, te, que tengamos la perspectiva o el panorama general de evaluación desde diferentes perspectivas. Y lo, lo que se puede agregar también es que la herramienta INSEE ha sido desarrollada a través de un proceso de participación. Muchas instituciones latinoamericanas participan. Estas dimensiones nos conforman un panorama que nos ayuda a entender mejor el, la situación. Tenemos la oferta institucional, la calidad de evaluación, la utilización de evaluaciones y también la base de discusiones de múltiples actores y múltiples espacios. El, el elemento más importante es realmente el proceso participatorio y también de las interacciones. Bueno, muchas gracias, Micala, por estar con, por haber compartido este enfoque tan interesante de INSEE, que recopila diferentes perspectivas sobre los sistemas nacionales de evaluación. Pero ahora, Gaby, sé que usted invirtió muchos esfuerzos en el desarrollo de la evaluación institucional y regional. Y usted, si puede compartir con nosotros las principales características. Sí, muchas gracias. Es interesante oír los diferentes enfoques sobre cómo medir las capacidades de evaluación y de sistemas de evaluación. Nuestro enfoque es un poco diferente. Creemos que los sistemas consisten de Interacciones. Tenemos que saber las notas y los tipos de interacciones eh, que existen en el sistema para mejor conocer y entenderlo y al mismo tiempo intentar formular recomendaciones dirigidas a ver cómo se interactúan las notas. Y por eso, cuando en Clearlack desarrollamos una forma de de aumentar la interacción interacciones con los gobiernos, fortaleciendo las capacidades, desarrollamos un índice, índice de diagnóstico de capacidades institucionales y examinamos con, al igual que INSEE y MESA, revisamos aquellos factores que eran importantes en cuanto a la capacidad de evaluaciones de las capacidades y examinamos cuáles son los tipos de índices tenían la mejor posibilidad de convertirse en una verdadera forma de influir sobre las políticas. Y primero, en nuestras investigaciones, llegamos a la idea de que para que un índice sea o tiene que incorporar la teoría de cambio también qué desea hacer el índice cuáles son los cambios o cualquier el índice o, el o cualquier diagnóstico está buscando esto es muy importante y también tiene que haber una estrategia de comunicación con las partes interesadas y también Hicimos un estudio de 10 países y sistemas y los resultados ya, ya se publicaron en inglés y en español. Este trabajo se hizo en el 2015. También estudios de caso, estudios de caso sobre los 10 países buscando diferentes características de los sistemas en América Latina y los cuatro elementos principales derivados del estudio. Y también considerando los programas del BID específicamente sobre el pilar de las pymes, uno de los principales elementos que consideramos era un reconocimiento de las funciones, la, plan, la función de planificación, de evaluación, las metodologías utilizadas en las evaluaciones y al mismo tiempo el diagnóstico se hizo a nivel institucional. Quiere decir que examinábamos institucionales, instituciones sectoriales y también los ministerios de desarrollo social de 19 países para ver exactamente dónde se posicionaban en esos cuatro esos cuatro elementos de monitoreo y evaluación. Y con eso me detengo. Gracias, Gaby. Gracias por compartir ese enfoque, un enfoque bastante estratégico con la in las interacciones, con las partes interesadas. Me parece interesante. 19 países. Es mucho trabajo. Ana María, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, muchas gracias y gracias a todos por haber explicado las diferentes metodologías utilizadas. Quiero hablar desde la perspectiva casi del usuario, del cliente, porque OVE tiene el mandato de apoyar, fortalecer las capacidades de evaluación en los países de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto, la pregunta que surge, no solo con nosotros, sino cualquiera que está interesado en fortalecer las capacidades, la pregunta, ¿cuál es el punto de partida? ¿Dónde, dónde iniciamos? Entonces todas las, eh, las medidas son diferentes. Algunos tienen puntos en común, pero también tienen diferencias. Lo que es importante es que nos ofrece una imagen en un momento en que nos identifica las necesidades, las oportunidades, los principales actores. Es importante conocer los actores y esto nos permite ya iniciar las interacciones porque los tres, las tres panelistas ya mencionaron que esto no solo se dirige a medir dónde se posicionan en un índice o en una pregunta, sino que también al, al realizar este proceso, el proceso en sí mismo es muy importante. y Para nosotros como usuarios, esto ya identifica los paladines potenciales para el apoyo y también los puntos de ingreso o de inicio, así que quiero decir que todas las metodologías para mí son sumamente valiosas, tienen diferencias, pero son valiosas porque hay que contar con una línea de base desde donde se inician los esfuerzos en apoyar las capacidades de evaluación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Ana María. El martes tuvimos un panel en INSEE y se mencionó reiteradamente de que había que ofrecer esa línea de base. Gracias por compartir esa perspectiva. Sabemos que la comunidad de evaluación se ha convertido en una comunidad cada vez más eh, compleja, en donde no solo están los encargados de las evaluaciones, sino también otros funcionarios públicos. Tenemos las ONG, el sector académico. Es un entorno bastante complejo. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Eh, ¿Cuán importante son las percepciones de las eh, partes interesadas en, en medir? ¿Cuán importante son las perspectivas de los, eh, las partes interesadas en la medición? Creo que Gaby tiene el, el micrófono en silencio. Ahora no. Bueno, creo que esta es una pregunta muy importante. Y yo... Diría que o creo que cuando se realiza un cual, cuando se realiza cualquier la implementación de un instrumento para medir, es importante considerar las opiniones de las partes interesadas. Si las preguntas. Si el índice o el diagnóstico está compuesto de preguntas, si esas preguntas son bien entendidas por los que están van a responder. Nosotros queremos recolectar la información para contar con esta línea de base y dónde estamos posicionados con respecto a las capacidades. Cuando se recopila la información, a veces el problema que surge es que estamos preguntando, esto, estas, haciendo estas preguntas a los que construyeron las preguntas, las mismas preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado. no no permitir que se introduzcan sesgos en las preguntas, porque las personas están muy interesadas en sacar una buena calificación, independientemente del tipo de índice de qué se trate. Y esto es uno de los problemas que hemos visto en la en, por ejemplo, en medir gestión, el índice de gestión basado en resultados. Estamos preguntando a los mismos funcionarios sobre la situación de lo que están haciendo, su trabajo. Y a veces esto no es. No. Ahí se presenta la posibilidad de no ser preciso en, en la medición. Ahora, una vez que se obtiene esa medi medición, es fundamental compartir los resultados con las partes interesadas para que promueva su participación en los procesos de cambio. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo se diseñan los instrumentos y cómo se recopila la información, sobre todo si estamos hablando de entrevistas o si estamos con, trabajando con grupos de enfoque. Y lo dejo ahí. Gracias, Gaby. Sí, la participación de las partes interesadas en diferentes puntos en el proceso es fundamental. Ahora, ¿cuál es el enfoque adoptado por MESA? ¿Cuán importantes son las percepciones de las partes interesadas en la medición? Bueno, gracias, Emil. Creo que la respuesta más concreta y más breve es que es de es fundamental y las partes interesadas son parte del proceso. Ahora, MESA no es un fin en sí solo, sino que es una forma de llegar a analizar la información para luego reformar e introducir mejoras en los sistemas de monitoreo y evaluación. MESA cuenta con varios principios. Primero, la pertenencia a los países. Los países van a decidir al final de cuentas qué es lo que quieren hacer para implementar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación. Por eso es importante que la, el proceso MESA se realice en un espíritu de colaboración para que el país sienta ese, esa pertenencia. Y ahora, cuando se realiza el trabajo con un equipo externo, entonces es importante que el equipo escuche atentamente y que estén, que se entere lo que está pasando en el país. Y es una excelente oportunidad de fortalecer el diálogo. Y en breve la in, las interacciones con las partes interesadas en la en el proceso mesa es de suma importancia y no, yo sé que las personas muchas veces no quieren ser calificados o colocar en un ranking y por eso mesa puede adoptar un enfoque flexible. Ahora, habiendo dicho esto, la mesa tiene que tener credibilidad y tiene que tener objetividad informado por el contexto local y también un entendimiento general de buenas prácticas. Si queremos que los gobiernos y también los socios internacionales en materia de desarrollo también participen, así cuando hay una necesidad de apoyo externo, que esos eh, socios en el mundo del desarrollo también puedan participar y apoyar el camino adelante. Quiero compartir un ejemplo de cómo puede lograr esa interacción con las partes interesadas en, partes interesadas en MESA, en Mozambique. Por ejemplo, de países africanos, lusófonos y Brasil no usaron este, esta herramienta mesa, pero un precursor en donde realizaron un eh, diagnóstico en colaboración con el director eh, nacional de monitoreo y evaluación y con la aprobación y participación de la, de la dirección y personal técnico. Luego se convocó una reunión para validar los resultados con altos funcionarios de gobierno para asegurar su participación y apoyo. Y se presentó la información no como una verdad absoluta, sino como una oportunidad de seguir conversando y avanzar en este tema. Y voy a detenerme aquí porque sé que se me está acabando el tiempo. Bueno, muchas gracias, Heather. Otra vez escucho ese mensaje de que la participación de las partes interesadas es fundamental en el uso de esto, estas medidas. Antes de escuchar a Micaela, tenemos interpretación, pueden pasar simplemente al icono del globo y hacer clic, ahí pueden recibir interpretación en español o en portugués y también en inglés que en este momento es el idioma de sala del evento. Bueno, Micala, sé, sé muy bien, y usted lo compartió en su primera intervención, que Inse también aborda diferentes perspectivas con respecto a capacidades y sistemas de monitoreo y evaluación. Puede compartir con nosotros también qué, qué tan importantes son las partes interesadas en términos de medidas. Bueno, creo que el cuestionario también es que contiene perspectivas de, de las diferentes partes interesadas. Sin embargo, también hay otras, me, otros mecanismos que ayudan a equilibrar la metodología. Estamos tratando de obtener información no de las de los individuos sino de las instituciones preguntando a los diferentes actores temas entablando conversaciones con las preguntas y así hay un nivel de comprensión general y como mencionó Gabriel es importante Gabriela es importante saber qué es lo que queda qué es lo que subyacen las preguntas segundo también vemos las perspectivas eh, de, por ejemplo, otras entidades y otros aspectos. Tenemos entidades nacionales, tenemos el sector académico, las asociaciones de evaluadores y también otras entidades nacionales e internacionales en donde tratamos de triangular y obtenemos múltiples usos. Y finalmente el índice. Ahí se hace un cálculo de la, del promedio de estas tres perspectivas. Y como ya se mencionó, como dijo Heather, sabemos que y tratamos de inculcar la idea de que no es tanto la calificación y los números, sino llegando a este valor del índice. Hemos visto de diferentes instituciones es sumamente útil porque estamos tratando, están tratando de medir los avances registrados de los el desarrollo de las políticas de monitoreo y evaluación, las entidades, sean en México, Colombia, dirigido a fortalecer los procesos, porque hay sistemas hay sistemas de evaluación y monitoreo incipientes. Y también hemos visto diferentes niveles de desarrollo. Y la idea aquí es sacar lo máximo, el máximo provecho y ver cómo podemos seguir adelante los próximos pasos. Y vamos a utilizarlo para identificar cuáles son los, las for, for, fortalezas y también debilidades y es, recibir las perspectivas de las diferentes partes interesadas. Muchas gracias, Micala. Gracias por compartir esas ideas. Y lo importante que es fomentar la cooperación en vez de promover la competencia. Y estas, eh, las comparaciones que ha aprendido han sido muy interesantes. Ana María, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Cuál es tu reacción ante lo dicho? Bueno, pues varios puntos clave de lo que hemos escuchado en cuanto a la participación de las diferentes partes interesadas. Lo primero que me gustaría mencionar es que cuando uno tiene en cuenta los diferentes actores, ya le da uno la idea de que estamos hablando de un sistema. Es un sistema de monitoreo y evaluación. No es la institución principal a cargo de hacer la evaluación o el monitoreo y la evaluación, sino que se trata de un sistema que incluye diferentes participantes a diferentes diferentes niveles, con diferentes responsabilidades, pero cada uno de ellos debe aportar. Me gusta la idea que han mencionado las tres oradoras, eh, que es muy importante lo de la cooperación. Luego está el tema de apropiarse de ello. Cuando alguien incluye actores dentro de un sistema tiene mejor sentido de apropiación. Sí, formamos parte del sistema, entendemos nuestra responsabilidad y vamos a desempeñarnos bien. También hemos escuchado los desafíos que existen, como Gabriel ha dicho, a veces a Hacerle la pregunta a la misma persona sobre cuán bien está desempeñándose no es muy útil, debemos ir más allá. Se trata de tener un vistazo de todo el sistema donde cada actor tiene un papel a desempeñar. Y lo último que quería mencionar es muy interesante. ¿Por qué nos importa la participación de las diferentes partes interesadas? Pues porque se hace en aras del cambio. Es realmente lo que... Reúne a las personas que quieren cambiar lo que no está funcionando, mejora, mejorando el sistema de monitoreo y evaluación y trabajar de manera mancomunada. Así que para mí las respuestas han sido sumamente interesadas, está, eh, interesantes, estamos de acuerdo y por eso se siguen las medidas tomadas por cada uno de los instrumentos Lo, La seguimos de manera cercana porque queremos que esta parte, el tema de la participación y apropiación por parte de las partes interesadas, redunde en un cambio. Gracias, Ana María, por subrayar esa apropiación y participación por parte de los diferentes actores. Ahora me gustaría pasar a otra pregunta. Sabemos que las medidas y con diferentes ponderaciones pueden ser complicadas, pueden ser muy técnicas. Entonces, quería preguntar a las oradoras lo siguiente. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles a medir y por qué? Gaby, yo creo que usted tiene un enfoque, en su organización tiene un enfoque muy interesante. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Sí. Tenemos 26 elementos alineados con los cuatro aspectos que he mencionado al comienzo, sensibilización, planificación, metodología, y para cada uno de estos 26 indicadores proponemos tener también observaciones sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de estos 19 países de manera eficaz tenían normativa para respaldar las funciones de monitoreo y evaluación porque esto podría ser realmente o es un punto de vista sectorial. En América Latina, por ejemplo, el tema de desarrollo social, eh, si hay evaluaciones que se llevan a cabo, si tenemos... Actores importantes, contundentes, fuertes en ese sector es muy importante. El índice se desarrolló para tener información de manera anual. Pensamos, si pensamos que un año era demasiado rápido, lo que queríamos era recabar información también de otros sectores y ver sus interacciones. Entonces, por ejemplo, desarrollo social, eh, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo tener una, un panorama general de cómo estos diferentes sectores están interactuando. Actuando en materia de monitor y evaluación. Creo que una de las cosas más difíciles de medir siempre es el uso. Uno quiere poder ver si esa evaluación se está utilizando y quiere las pruebas de que se estén utilizando, claro. Pero hay muchos tipos de uso. No es solo el uso instrumental en sí, sino que también hay que ver si las evaluaciones de los sistemas de monitoreo, de hecho, ayudan a las personas a tomar decisiones diferentes, a tomar otras decisiones. Entonces, esta ha sido una de las cosas más difíciles de medir, la verdad. Lo voy a dejar ahí para poder escuchar a los otros participantes. Muchísimas gracias, Gaby. Es muy difícil tener un evento eh, sobre evaluación que no, donde no tenga esto como tema central. Eh, entonces, vamos a hablar de MESA ahora. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles de medir con MESA? Bueno, MESA es una herramienta relativamente nueva, está en fase piloto en los primeros países, así que vamos a tener datos más precisos para responder la pregunta. Igual el año que viene en otro evento de Glocal, pero lo que sabemos de herramientas similares a MESA es que es muy importante y muy difícil entender lo informal frente a lo formal. Se puede hacer políticas de evaluación, sabemos lo que se dice, sabemos si hay guías, orientaciones en materia de evaluación, pero el ver si las cosas de hecho están ocurriendo o no en la realidad, en la manera en que deberían ocurrir de conformidad con lo que dice el documento, eso podría ser un poco complicado de ver, de corroborar, porque a veces las personas son un poco reticentes a la hora de hablar de la situación real. Un poquito como lo estaban diciendo Gaby Mich Mi eh, Miquela. Por ejemplo, Benny tiene un centro de evaluación nacional, pero me han dicho que no. Eh, las personas no se han reunido en dos años. Entonces, cuando se intenta entender la utilidad del sistema, hay que ver si realmente se está dando. A veces está el aspecto político también. Un colega africano dijo que en Sudáfrica, Hubo unas presentaciones ante el comité parlamentario y esas vienen precedidas por el caucus del, pa del, pa del partido en el poder. Entonces, esto es una práctica informal. Entonces, primero pasa por las estructuras del partido antes de llegar a una audiencia mucho más amplia. Hay que entender el sistema para realmente poder recabar datos al respecto y que sean útiles. Y lo otro que ha dicho Gaby, el uso, la utilidad. Puede haber un sistema para eh, las respuestas, de la gestión de la evaluación o las mejoras a llevar a cabo, pero hay que ver si se han llevado a cabo, si han sido eficaces, cómo juzgar si esos datos han redundado en mejores decisiones en materia de políticas. Eso es realmente muy difícil de capturar y eso es lo que quiere hacer esta iniciativa. Eh, la iniciativa de evaluación global, hacer las cosas a ese nivel es lo más difícil de medir. Gracias, Heather. Gracias por compartir la, los desafíos de eh, lo que es difícil capturar con las medidas, esas mediciones, esas ponderaciones. Ahora, Miquela, ¿cuáles son los aspectos más difíciles, en su opinión, de medir y por qué? No creo que pueda decir nada nuevo, porque estoy de acuerdo con Gabriela y con Heather, porque el uso, la parte del uso es lo más difícil. Nosotros dividimos las cinco dimensiones del INSEE en diferentes indicadores, entonces hay mucho detalle en el cuestionario. Toda una serie de preguntas vinculadas con este indicador y hay dos tipos de preguntas. El primer tipo es bastante fácil de responder. Tiene que ver con la existencia de algo. Por ejemplo, hay un marco normativo, hay un plan de monitoreo y evaluación, hay un centro de capacitación que esté llevando a cabo capacitaciones en el país. Entonces eh, son preguntas si sí, no, no lo sé. Y luego hay otras preguntas que son más apreciativas. ¿Cuál es el valor, la validez de estos marcos, de estas políticas? Y tiene que ver con lo que estaba diciendo Heather. ¿Cuán bien están funcionando estas cosas? Y luego ya llegamos a la riqueza, de las diferentes perspectivas, porque algunos actores tienen una autoevaluación positiva, pero también vemos instituciones que son muy críticas de sí mismas y, y reciben evaluaciones mejores de otros de lo que hacen ellos de, de su propia evaluación. Entonces, yo creo que hay que, este segundo grupo de preguntas son más difíciles de responder y luego el tercer elemento que hemos visto que es complicado es entendiendo entender las diferentes preguntas definiciones entonces si bien el INSE solo se llevó a cabo en español nos dimos cuenta de que las diferentes partes de América Latina entienden las preguntas de manera diferente así que tuvimos que desarrollar muchas definiciones y todavía nos queda mucho trabajo por delante para tener ese entendimiento común en torno a terminología ya, adelante muchas gracias Micala has hablado de temas muy importantes que tienen que ver con las diferentes medidas, Ana María yo sé que usted ha trabajado o ha estado trabajando muy cercanamente con las diferentes eh, mediciones, ¿qué opina usted? ¿cuáles son las más difíciles? Las más complicadas, ¿y ¿sí? por qué? Bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. El uso es muy difícil de medir y luego la calidad, las preguntas que van más allá de una respuesta que sí o no. Las cualitativas son muy complicadas también por, eh, porque tocan toda una serie de temas y luego entender la parte informal. Estoy de acuerdo con esos tres comentarios, pero quisiera añadir yo una más que encuentro muy compleja y es la siguiente. Cuando hablamos de un sistema diferentes partes interesadas de manera inevitable estamos hablando de cómo se coordinan entre ellas. Así que uno tiene, por ejemplo, al directo, a la unidad eh, que necesita central, que necesita coordinar con el resto, recabar la información, asegurarse de que es creíble, precisa, oportuna. Entonces, hay mucha información fluyendo y tema de coordinación. Y luego, en cuanto a lo que Heather ha dicho en lo informal, yo creo que esto encaja ahí porque es muy difícil de medir. ¿Cómo está realmente funcionando la coordinación? Porque en muchos casos las personas dicen, bueno, tenemos una directiva, tenemos una comisión pero eso no llega a la esencia del tema de la coordinación. El tema de la coordinación tiene que ver con ese flujo de información que se dé de la manera en que se necesita para asegurarse de que uno puede realmente tener un sistema de monitoreo y evaluación robusto. Para mí, entonces, una de las cosas que yo creo es realmente difícil es este tema de la coordinación. A no ser que uno lo entienda, no hay muchas cosas que no se pueden hacer. No se puede hacer directivas, puede hacer capacitaciones, pero si los dos ministros, ministerios que tienen que trabajar con el mismo tema no se hablan y no entienden lo que cada uno tiene que aportar en materia de información, etcétera, el sistema ya no va a funcionar. Gracias, Ana María. Gracias por compartir este, esta observación tan importante en materia en cuanto a la coordinación, el tener un mapeo claro de los sistemas de monitor y evaluación y las relaciones entre los diferentes actores. Muchas gracias realmente por compartir su, esas ideas. Finalmente, pero no por ello menos importante, una pregunta crucial. Esta pregunta está muy relacionada con el uso de la evidencia. ¿Cómo pasamos? de esas medidas, de esas mediciones a la acción. ¿Cómo podemos utilizar esa información de manera adecuada? La información que se ha generado con esas mediciones. ¿Cuál es el, uh, el enfoque del INSS, Miquela? Yo creo que esta es una pregunta muy importante. Ahora que tenemos los resultados, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, desde el punto de vista del INSE, lo primero que hacemos es compartir los resultados con los diferentes actores y hacer un taller que preparamos con la entidad a cargo de la evaluación en cada país para presentar los resultados e integrarlos con los diferentes actores que tomaron, que participaron en esas mediciones. Vamos a hablar de lo que nos dice en cuanto a sus sistemas de monitoreo de nacionales. Esto está adaptado al tema de interés. Por ejemplo, en México decidieron invitar a más de 100 contrapartes. No todas ellas participaron en las medidas que se tomaron, pero querían socializar, querían mostrar lo que era el índice y asegurarse que en la siguiente ronda hubiera más participantes. Así que se concentró en lo que era el índice en sí. En Ecuador, se concentró más en la calidad y el uso de la evaluación. Se adaptaron básicamente las sesiones a las necesidades de los actores a nivel nacional. Y esto está relacionado con lo que Heather estaba mencionando, esa apropiación por parte de los actores. Queremos que lo hagan y decir, estos son sus datos. Estamos aquí para apoyarlos en todo, pero es importante que se apropien de estos datos creo que ha sido el caso en Guatemala, donde trabajamos con OVE, es para ayudar a nivel nacional a desarrollar ese liderazgo que tanto se necesita, porque muchos sistemas, estas redes de coordinación no están muy bien establecidas. Este taller entonces es una oportunidad para mostrar mmm, la entidad que está a cargo de la evaluación. Esto es lo que vemos y queremos compartir todo esto y apoyarles. Entonces, luego le cedemos todo esto a las contrapartes nacionales y son ellas las que deciden si van a desarrollar un plan, utilizarlo como línea de base para sus eh, medidas. Pero la herramienta Lince no va más allá. Otras sí, pero gracias a la apropiación por parte de los gobiernos están intentando institucionalizar esta herramienta. Costa Rica, Colombia, México. Ahora el INSE se considera una herramienta para monitorear el progreso en las políticas de evaluación eh, nacionales o en las estrategias. Con todo esto, simplemente quiero decir dos cositas más. Que el INSE también es una oportunidad para que los socios aliados externos vean el trabajo y coordinen los resultados donde se pueda fortalecer la capacidad, si necesite, y finalmente crea un espacio tiene que ver con el proceso de INSEE, un espacio para que haya intercambios con las diferentes contrapartes y un aprendizaje mutuo. Tuvimos una sesión con la República Dominicana y Guatemala y fue súper interesante. México, Perú también, cada uno de los sistemas están en etapas diferentes, pero eh, fue muy interesante. Hablaron de cómo van a utilizar los resultados del INSEE y se habló de cómo los diferentes sistemas nacionales de evaluación funcionaban en cada país para aprender los unos de los otros y que se diera este intercambio de información. Muchas gracias, Miquela, por compartir esto. Ha sido un panel muy interesante, con diferentes puntos de vista, diferentes actores de diferentes lugares. Tenemos muchas preguntas por parte de la audiencia. Sigan compartiéndolas porque vamos a responderlas durante la última parte del evento. Pero antes de pasar a las preguntas, Heather, ¿cómo pasa uno de las medidas a la acción de conformidad con la herramienta MESA? Gracias por la pregunta. La premisa de MESA es que es una herramienta de diagnóstico para informar la preparación. La preparación de un plan o estrategia de monitoreo y evaluación y a partir de ahí, a partir de esas actividades bajo el plan, eh, se haría la implementación. Entonces, eh, lo importante es la evaluación, pero... El G.I. ve la mesa como un paso dentro del proceso y este movimiento, este paso de la evaluación a la acción es crítico. Cuando empezamos a hablar con los aliados de la posibilidad de hacer mesa es, oh no, ya se nos ha evaluado muchas veces, no queremos más evaluaciones que se queden para agarrar polvo y nada más. Pero luego les explicamos lo que estaba, lo que dije al comienzo. Lo importante es tener un buen entendimiento de la línea de base. ¿Qué es lo que está aquí, qué funciona y qué se puede mejorar y qué se puede quedar? Pero luego es crítico que se pase a los siguientes pasos, a la acción. Ver qué ocurre con esa herramienta de diagnóstico para que haga algo. Les voy a dar un ejemplo, dos, de algunas de las experiencias que hemos visto con algunos de nuestros aliados que está utilizando el centro CLEAR con la versión más eh, antigua de esta herramienta. A ver, en Zambia, el diagnóstico analizó todo el sistema de evaluación, pero analizó el sistema de monitoreo de evaluación dentro de la Asamblea Nacional de Zambia. Entonces, hicieron el diagnóstico y luego preparamos una estrategia para el fortalecimiento de la estrategia de, este, de esta evaluación. Entonces, lo que vieron es que había esfuerzos positivos, se estaban llevando a cabo, había estructuras ya existentes donde se podía mejorar el trabajo, pero había una falta de habilidades y de capacitación adecuada, el equipo, la infraestructura inadecuado, no había plantilla suficiente, cultura errónea. Entonces, después de la evaluación, de manera colectiva, identificaron nueve estrategias donde se incluyó desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación, desarrollo de guías a monitoreo y evaluación, desarrollo de programas de capacitación ajustados a sus necesidades, una estrategia de incidencia política, entre otras muchas cosas. Así que ahora... Se está continuando el trabajo con el Parlamento para desarrollar el manual de evaluación y las herramientas y planillas para las 18 personas, eh, los puntos de contacto del Parlamento para que utilicen este trabajo sobre notorio de evaluación y que funcione dentro del contexto del Parlamento. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hemos podido pasar de la parte de diagnóstico a la acción. Muy interesante, un enfoque muy interesante por parte de MESA y una medida, yo diría, muy activa. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gaby, ahora cuál es el apoyo que siguen ustedes en, en, para pasar en clear de la medicio, las mediciones a la acción? Bueno. Estamos en... Esto es una anécdota que yo creo es muy ilustrativa. Estamos en la, en, la, en la semana de monitoreo y evaluación en Estocolmo y le pregunté al gobierno de Noruego cómo es el sistema de monitoreo y evaluación y me miraron con cara rara. Porque en América Latina tenemos esta visión de que el sistema de monitoreo y evaluación... Eh, o en los países del sur, que el sistema de monitoreo y evaluación es una cosa unificada y que tiene que haber una agencia central de monitoreo y evaluación y eso es todo. Y yo creo que esta visión tiene que cambiarse. Hay diferentes componentes. Si estamos hablando de sistemas, dónde están las conexiones, los nodos, esa coordinación de la que hablaba Ana María. Entonces, tenemos que analizar y ver cómo fortalecerlo. En México, por ejemplo, el sistema de monitoreo y evaluación surgió a nivel ministerial, pero Conevar no es el sistema de monitoreo y evaluación en México, solo una parte. Tenemos un sistema para educación, tenemos otro para salud, Así que, necesitamos ampliar todo esto. Los índices ¿cómo? y los diagnósticos, ¿cuáles son las características de estos diagnósticos? Que hacen que sea más probable que se utilicen para realizar cambios. Esto se remonta a una época anterior, yo trabajé con una fundación, apoyaban diferentes agencias en México para desarrollar índices en materia de transparencia, corrupción, competitividad. Habían financiado a estas organizaciones para desarrollar índices, para trabajar con ellos y cambiar la política pública en México. Por supuesto, esta fundación, Hewlett Foundation, quería saber si la inversión había funcionado, si había alcanzado los resultados eh, que querían y había cambiado la política pública. Entonces, nos pidieron que hiciéramos este trabajo. Es una pregunta muy complicada. Entonces, ¿qué hicimos? Fue analizar las características que hacen que los índices sean más es que sea más probable utilizar un índice en concreto. Uno tiene que tener una teoría de cambio muy clara. ¿Qué quieren cambiar en el gobierno? ¿Qué aspectos? ¿Cómo debería el Ministerio de Economía? ¿Qué debería hacer para que el país sea más competitivo? La calidad de la información que se utilice para los índices. Tenían fuentes transparentes de información para desarrollar esto, la solidez eh, términos metodológicos, la comunicación del índice, buena comunicación. Esto es muy importante. Las redes que desarrollaron y cómo la información del índice luego la utilizan los actores eh, más importantes involucrados en el tema. Eso es lo que analizamos. Todos los índices o los de, el diagnóstico que se lleva a cabo tiene que tener todos estos elementos para que haya una mucho mayor probabilidad de que el gobierno aproveche toda la información. It, it Gaby. Excelente, Gaby, muchísimas gracias. Gracias por compartir esas ideas sobre cómo los índices tienen diferentes audiencias, es muy difícil desarrollar el material de comunicación para cada una de ellas. Ana María, yo sé que OVE ha estado pasando de las mediciones a la acción. ¿Podrías hablar un poquito sobre lo que está haciendo OVE en América Central? Yes. Muchísimas gracias, Emil. Por supuesto, esta pregunta me permite compartir con la audiencia un poco lo que estamos haciendo en Guatemala. Micala ya ha hablado de lo que OBE está haciendo en otros casos. Pero tenemos un mandato que es apoyar el desarrollo de, capaci de la capacidad de evaluación en, en Centroamérica. Entonces, estamos buscando puntos de entrada, diferentes medidas. INSE acaba de hacer eh, este proceso en Guatemala. Trajeron a 16, 17 instituciones y así tenían un, el, el panorama, la fotografía, esa radiografía de lo que estaba ocurriendo, la idea del sistema, y esto va a muy alto nivel. Lo que hicimos es aprovechar todo eso y empezar a bajarlo de nivel. ¿Esto qué significa en la realidad? Empezamos a explorar un poquito el proceso que Heather estaba describiendo. ¿Qué significa cuando los índices... Eh, el índice dice esto o esto otro. ¿Dónde se encuentran las oportunidades? ¿Quiénes son las personas trabajando en esto? Etcétera. Así que empezamos con la idea de que eh, íbamos a tener un proyecto piloto de seis meses para generar algo más concreto y refinar todavía más el diagnóstico y cómo se podía tener un diagnóstico concreto que luego redundara en un plan, una estrategia para fortalecer la capacidad. Y luego, en mitad de todo ello, nos dimos cuenta lo siguiente. Es bueno tener un plan, pero el plan de nuevo, hay tantos planes ahí fuera que se preparan que luego no pasa nada. Así que vamos a empezar a ponerlo en práctica. Tenemos dos cosas que estamos haciendo muy específicas. Trabajamos cercanamente con el Gobierno de Guatemala y con algunas de las partes interesadas y dijimos, bueno, hay dos cosas. Está la necesidad de capacitación. Hemos preparado capacitaciones básicas. Tenemos seis cursos que son módulos sobre cosas básicas que todo el mundo necesita para hablar el mismo idioma. Solo para hablar el mismo idioma. Esa es una línea de acción. Y la siguiente línea de acción es que Segiplanda que era el principal cliente, está muy preocupado con la responsabilidad que tenían de evaluar las prioridades nacionales cada cinco años y no fue fácil. Tenían muchas preguntas, así que por un lado estábamos haciendo esto de apoyar, darles planes, etcétera, pero luego la prioridad estaba acá. Entonces nos desviamos un poquito y dijimos, bueno, sería útil entonces según esa esas mediciones, etcétera, apoyarles para preparar lo que llamamos un documento sobre cómo evaluar una de las prioridades nacionales. No todas, solo una. Y luego empezamos a trabajar con usted para ver qué se necesita. Y ese ha sido un proceso increíble. Yo creo increíble para ambas partes, tanto para Guatemala como para nosotros. Ver qué es lo que está funcionando, qué es esto de trabajar cercanamente y cómo se puede aprovechar esta medición para identificar puntos de entrada y luego hacer algo práctico, concreto, algo que deje que mejore la capacidad del gobierno. De verdad, para mí ha sido una experiencia maravillosa, todavía no hemos terminado, vamos a continuar otros seis meses ampliando el proyecto piloto, como digo, seis meses más, simplemente porque ahora mismo está justo en mitad del proceso. Y lo que estamos pensando, Guatemala es un país, hay 26 en que son países miembros del BID. Entonces, la idea es extraer las lecciones aprendidas sobre cómo realmente se apoya el desarrollo de capacidades en países como Guatemala, donde el marco institucional para la evaluación era bastante incipiente. Esto es lo que estamos haciendo y no hubiera sido posible sin esa línea de base. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Agradezco a los, las tres panelistas. Veo muchísimas preguntas que están surgiendo y es difícil elegir, pero quisiera, quisiera empezar con una que está aquí en portugués. Y dice, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de medir si sí, las recomendaciones de las evaluaciones se están aplicando en las decisiones de eh, políticas públicas y es una, una función. Hay un método estándar y criterios. ¿Quién quiere responder a esta pregunta tan importante? ¿Quién quiere iniciar? No todos a la vez. Bueno, yo voy a empezar y luego todos me pueden ayudar. No hay una norma, no hay una forma manera uniforme de ver si las recomendaciones de evaluaciones son tomadas por los gobiernos. No hay una forma estándar, pero sí hay algunos ejemplos de seguimiento de estas recomendaciones de parte de algunos de los actores de evaluación en el sistema. Si las evaluaciones formulan algunas recomendaciones ahí, en, por ejemplo, México, en varios estados en México, entonces aquí empiezan a abordar las recomendaciones, a ver si pueden formular un plan con el fin de incorporar las recomendaciones. Así que ahí lo podemos ver en el caso de México. Es muy interesante. Ahora en cuanto a y lo voy a dejarlo ahí, a ver si otras otras panelistas quieren intervenir. Gracias, Gaby. Micala. Bueno, sí, quiero intervenir rápidamente viéndolo de dos perspectivas. Primero, a través de las interacciones con algunos, algunas de las contrapartes de gobierno y también lo que he visto en el sistema de evaluación y a ver, a ver si me corrigen, si me equivoco, que hay también un sistema de rastreo para incorporar mejoras sobre la marcha. Esto lo he visto implementado en los países y hoy tuve una conversación con un evento, sobre un evento en Colombia y también México indicó que quiere implementar algo parecido en Colombia. Las agencias de la ONU, donde también tenemos eh, interacciones con el programa alimentario, cuando tenemos las recomendaciones de evaluación y planes de acciones, de re, cómo responden los gobiernos a las recomendaciones de las evaluaciones y básicamente tratamos de esto en sistemas digitales donde se hace un rastreo, un seguimiento, qué pasó en tal país o tal situación y se hace. A veces, por ejemplo, se dice que se implementó una recomendación, pero esto no redundó en cambios significativos. Ahí es donde tenemos desafíos a ver cuáles son los impactos de mediano y largo plazo de las recomendaciones. No sé si los colegas quieren añadir algo al respecto. Sí, gracias. Heather, ¿alguna, ¿algún comentario? Bueno, siguiendo un poco lo que dijeron los demás, como indicó Gaby, esto es algo muy difícil de medir y eso lo mencioné en mi respuesta a la pregunta sobre qué es lo que es realmente difícil medir. No hay medidas, eh, mediciones específicas en esto, pero como indicó Micala, en el sistema de la ONU tenemos esta, este sistema de gestión de respuestas de la implementación, pero tiene límites porque simplemente son personas que están indicando que si esto influyó sobre decisiones y hasta qué punto influyó sobre las políticas o cambios de políticas, es un desafío. Pero... Esa es la razón por la cual estamos trabajando con los sistemas de monitoreo y evaluaciones de generar evidencias que puedan eh, mejor eh, informar la, los procesos de toma de decisiones. No tenemos una sola fórmula, una sola respuesta. Ana María, sí, quería añadir que en el BID tenemos lo que se llama un sistema de rastreo de recomendaciones, un sistema establecido parecido a lo que existe en México y en las Naciones Unidas y todas las recomendaciones aprobadas por el directorio de las evaluaciones realizadas por OVED, nosotros revisamos las mejoras y los avances durante un ciclo de cuatro años y al final del ciclo determinamos si estas recomendaciones fueron abordadas. También surge la interrogante de que Podemos abordar la recomendación y aún así no tener el cambio significativo que se buscaba. Pero ese es el proceso que seguimos. Gracias, Ana María. Tenemos una pregunta muy interesante de Rafael Labrador. Dice que las partes interesadas pueden representar amplios grupos, y una amplia variedad de grupos. ¿Cuáles son los grupos que deberían priorizarse durante las evaluaciones? Aquí habla de contrapartes, académicos, beneficiarios. ¿Cuáles de los grupos priorizan ustedes? A ver, ¿qué piensa Gaby? ¿Cuáles son los grupos que deberían priorizar? A ver si... En en una evaluación o en la construcción del sistema, quiero referirme primero que. Quería, por ejemplo, quería fortalecer. Las capacidades de monitoreo y evaluación en un contexto específico y tenía recursos limitados para lograr esto. Y en este caso. Yo identificaría primero, y sé que tenemos que pensar en términos de cambios a nivel de sistemas en general, pero hablando, no, no estamos tratando de cambiar todo el sistema con recursos limitados, sino que aquí uno intenta centrarse en las políticas que uno sabe tendrán el mayor impacto. Y hay que proceder con mucha inteligencia, porque algunas políticas no solo se contienen en un sector determinado, sino que pueden tener impactos en otros sectores. Esas políticas más importantes para poder afectar el sec los sectores y que hayan recibido más atención en términos de recursos. Así que, se senda, hay que centrarse en eso, lo que ha sido una chispa en el desarrollo de monitoreo, de, de evaluación, es de evaluar esas políticas y luego todo lo demás eh, se van alineando. Así que como a quiénes son los que se incorporan en una evaluación para que esto tenga más impacto y mayor influencia siempre están, hay diferentes actores involucrados. Tiene que ver con el ejercicio. Bueno, en este caso hay que contar con la participación de aquellos expertos porque uno quiere que la medición sea muy robusta y precisa, pero uno también desea involucrar a aquellos que operan las políticas, implementan, conocen lo que está pasando en el terreno y si los beneficiarios están realmente derivando beneficios o qué ocurre entre lo que se hace lo, y lo que se dice y lo que se hace. Así que es importante la interacción con esos actores en los procesos de evaluación. La interacción con los beneficiarios también es importante y eso es algo que todos estamos luchando como evaluadores para lograr esas interacciones con los beneficiarios. Entonces tenemos que recibir las opiniones de ellos a través de entrevistas, grupos de enfoque y obtener la información de los beneficiarios. Pero ¿cómo? ¿Cómo se incorporan los beneficiarios en la evaluación? Es en el diseño de la evaluación. Eso ya es más difícil alcanzar. Hay que contar con los insumos, con los aportes de los beneficiarios en muchos casos, pero creo que hay algunos instrumentos que se pueden utilizar para tener una idea más clara de sobre qué es lo que piensan los beneficiarios y si en las evaluaciones, según las evaluaciones posteriores, si esto realmente ha beneficiado a los eh, a ese público beneficiario. Lamento si sí, me extendí demasiado. No, no, un placer. Qué opina Heather? Muchas gracias. Quiero agregar más de lo que dijo Gaby. Me pareció fantástica la respuesta con respecto a los esfuerzos de, de fortalecer los, recursos, los sistemas de monitoreo de evaluación, sobre todo con recursos limitados. Me gustó mucho lo que dijo Gabriela con el inicio. Por ejemplo, cuando hablamos de los elementos de un sistema nacional de monitoreo y evaluación. Nos centramos en las políticas, las instituciones que, que son las responsables y los procedimientos, los procesos, las directrices. Pero lo mejor que se puede hacer en muchos casos es simplemente por examinar o realizar una evaluación de políticas críticas y ahí empezar a generar conciencia de las ventajas de fortalecer esos sistemas. Quería apoyar los argumentos de Gaby en este tema. Emil, adelante. Gracias, Heather. Miquela, ¿qué nos puede decir? ¿Qué puede compartir con nosotros sobre cuáles son los, eh, los actores que hay que priorizar? Muy buena pregunta. Quisiera. Seguir un poco más de lo que dijo Heather, de, por ejemplo, un informe reciente publicado por el grupo de trabajo de la de las Naciones Unidas. Hay más desarrollo y requiere a veces eh, 30 años para desarrollar sistemas de evaluación basado en experiencias en muchos países y empezar a trabajar en los diferentes elementos al mismo tiempo. Si tenemos temas normativos y si ahora después vamos fortaleciendo la agenda, sino que hay que empezar a hacer las cosas en múltiples eh, espacios y situaciones para ir fortaleciendo y fertilizando los, las diferentes acciones. Y con respecto a las interacciones con las diferentes partes interesadas, una evaluación de participación participativa. Y solo estoy, bueno, estoy de acuerdo con lo que se dijo, que es muy importante. Y creo que tenemos que hacer los esfuerzos para lograr mayores interacciones con este público en los proyectos y políticas. Tuvimos una conversación interesante con colegas en África Central de cómo, por ejemplo, podemos lograr la interacción de niños y adolescentes. En algunos países de la región centroafricana son más de la mitad de la población. Hay protocolos especiales que necesitamos aplicar, así que esta, este es otro tema que podemos dedicar todo el día a debatir, pero creo que de, tenemos que considerar esto es muy importante y como eh, ger, gerentes de evaluación, cómo podemos evaluar estos eh, aportes e insumos en las primeras etapas del proceso. No les preguntamos. Bueno, ¿cuáles serían las preguntas que se debe formular? Tenemos que considerar esto en, con mayor detenimiento. Muchas gracias, Micala. Ana María, ¿cuáles son sus eh, últimos comentarios sobre quiénes son las partes interesadas que deberían formar parte de estas interacciones? Bueno, creo que es una pregunta importante y al mismo tiempo difícil. Estamos siempre luchando con la misma porque desde la perspectiva de los evaluadores hay que por supuesto lograr la interacción con los beneficiarios, pero al mismo tiempo es difícil. Así que en términos de las prioridades, si yo tuviera que priorizar los grupos, yo me centraría primero a nivel local, que están mejor enterados de cómo está funcionando, cómo se está aplicando. La política. Yo quiero una persona que ya esté enterada, que tiene ya esos conocimientos de la implementación y la operacionalización de las políticas y también alguien que esté a nivel conceptual de poder lograr ese vínculo y desafortunadamente muchas veces. Quisiéramos contar con las perspectivas de los beneficiarios, no solo en materia de recolección de datos, sino también eh, qué es lo que consideran las eh, evaluaciones. Es muy difícil. Muchas Gracias, Ana María. Tenemos preguntas muy interesantes por el chat. Sin embargo, nos estamos quedando sin tiempo. Así que deberíamos parar aquí. Me gustaría darle las gracias a usted, Ana María, Gaby Heather, Micala por compartir todas esas ideas, experiencias con nosotros y por unirse a esta conversación sobre cómo pasar del diagnóstico a la acción. Antes de decir adiós, me gustaría dar un agradecimiento a Cristina González y Alejandro Maga del de equipo de comunicación de OVE por ese, esa labor excelente a la hora de que se corriera la voz y que esto... Eh, fuera posible. Lo mismo a Cristian Burgos y todo el equipo de apoyo. Y sobre todo, muchas gracias a todos los participantes por estar aquí en esta conversación sobre cómo pasar de las ponderaciones a la acción en cuanto a sistemas y capacidades de monitoreo y evaluación. Eh, pongan atención a las redes sociales de OBE LinkedIn, Twitter, Vayan a la agenda de Global 2022. Todavía podrán participar en otros eventos muy interesantes. Así que muchas gracias. Gracias a usted, Mil. Gracias a todos. Everyone. Perhaps a smile for for the official picture. <laughs> <laughs> it.